que evidentemente lo que tenemos que hacer es registrarnos. Ya un registro rápido, súper sencillo. Okay, aquí tenemos que poner nuestro correo, nuestra contraseña, confirmarla, poner que hemos leído los términos y condiciones. Y evidentemente registrarnos. Ya también nos da la opción de registrarnos con nuestros datos de Facebook o con nuestra cuenta de Google. Como yo ya tengo cuenta, vamos a ingresar directamente a la plataforma. Okay, no soy un robot. Montañas y colinas. A ver. No. <ríe> ok, ahora sí. Vamos a ingresar directamente a la plataforma. Y el primer mensaje que nos aparece, la primera noticia que nos aparece, es la posibilidad de depositar a nuestra cuenta. ¿Cuánto es el monto mínimo para que nosotros podamos acceder a la plataforma y que nos permita comercializar en el mercado de Forex, es de 50 dólares. ¿ya? De más adelante te voy a mostrar, te voy a explicar cómo tú vas a poder cargar tu cuenta, ya cómo vas a poder depositar o fondear, inclusive en muchos casos, eh, como les dicen, para poder cargar tu cuenta y empezar a operar. Pero vamos a ir directamente a, cuenta, a la cuenta demo, donde te voy a explicar las funciones que tiene esta plataforma. Okay, lo primero que nosotros vemos acá, te voy a mostrar esto en velas, te lo voy a explicar más adelante, pero lo primero que destaca acá es este gráfico que se está moviendo, ¿ok? Que nos está indicando estas líneas que dejó hasta acá, estas rayas? Básicamente el recorrido que tuvo nuestro precio, nuestra cotización actualmente, ¿ya? Este punto que parpadea literalmente eh, nos está mostrando y nos está indicando el precio actual que lleva una cotización, en este caso el dólar australiano, contra el franco suizo ¿okay? que nos indica literalmente que si este punto, punto eh, que parpadea sube nos indica que el precio está avaluando, que el precio está aumentando en caso contrario cuando este baja es que el precio está disminuyendo su valor ¿okay? eh, lo siguiente que podemos destacar es el panel de opciones que tenemos acá abajo que nos indica literalmente eh, cómo nosotros vamos a poder configurar nuestra inversión para que podamos eh, acceder al mercado, ¿okay? para que nosotros ya podamos tener nuestra posición. Vamos a revisar directamente acá, ya que nosotros podemos abrir una cuenta de 50 dólares en este broker, pero podemos comercializar a partir de un dólar. ¿ya? Puede ser uno, diez, lo que tú quieras o lo que tú dispongas en tu cuenta, en este caso no me permite más porque el dinero que yo tengo en mi cuenta demo es de 1.080 dólares. Ok, vamos a... Dejarlo en un dólar. Y acá nos va a mostrar cuáles son las opciones de temporalidad, cuáles son las opciones de tiempo en el cual nosotros vamos a estar dentro del mercado. Puede ser un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, perdón, cinco minutos, eh, de 10 a 45 y también operativas de una a 4 horas. Ya vamos a disponer de un minuto. De hecho, en las opciones binarias, las temporalidades bajas son las más usadas. Es más, por, eso, por esa misma razón nosotros utilizamos las opciones binarias porque le permitan al usuario nuevo que sin tener tanto conocimiento se, se pueda rentabilizar de una manera muchísimo más rápida y con un porcentaje de ganancia también muy elevado. Por ejemplo, acá tenemos dos opciones, ya alto o arriba, o rojo o abajo. Ya aquí quieren decir estas eh, opciones, ya que si nosotros las ganamos vamos a tener una ganancia del 85% como indica ahí. Y también el 85% en el caso contrario. ¿Qué queremos indicarle a este eh, gráfico o a esta plataforma cuando nosotros presionamos el botón verde? Que literalmente esperamos que el precio se vaya hacia arriba. Y en caso contrario que el precio se vaya hacia abajo. Vamos a hacer un ejemplo. ok Aquí te comentaba que estamos en la cotización del de dólar australiano contra el franco suizo. ¿Ya? Vamos a poner una temporalidad de un minuto, para que esto sea breve. Vamos a poner una inversión de eh, 10 dólares. Y acá nos está indicando el precio actual en el cual se encuentra nuestra cotización que acabamos de indicar ahí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ya, le indicamos en estos momentos al gráfico, al mercado, que nosotros esperamos en base a un análisis, ya ahora lo hicimos al azar para que tú entiendas, pero esto tiene que ser con un análisis previo, ¿ok? Si tú presionas el botón verde, estás indicando al mercado que tú esperas que este punto que parpadea termine sobre nuestra línea horizontal verde. Si eso ocurre, nosotros vamos a ganar, acá se ve en esta opción eh, derecha, superior derecha, cuáles son nuestros resultados actuales. Por ejemplo, hicimos una inversión de 10 dólares y nuestro retorno, nuestra ganancia sería el 85%, por ende... Nuestra ganancia total sería de 18.55 dólares. ¿Por qué? Porque nuestra ganancia va a ser de 8.5 dólares más la inversión que va a ser devuelta a tu cuenta de inmediato. ¿okay? Y tú vas a poder eh, ganar 18.5 dólares en la operativa que tuvimos en un minuto. ¿okay? En este caso la estamos ganando. Y cuando esta va a terminar, cuando esta va a culminar, cuando toque justamente el precio que nos indica acá. Por ejemplo, ahí había una línea vertical, el precio se cerró, por ende tuvimos una ganancia y acá están las operaciones cerradas, nuestro historial. Nosotros vemos acá que, por ejemplo, eh, aquí ganamos una, estas las empatamos y acá hemos ganado otra, eh, que, que fue la que hicimos recién, ¿okay? el 85% de ganancia. O sea, la hora también. Y acá, un punto súper importante: cuando nosotros accedemos a la plataforma, probablemente te aparezca en cualquiera de estas opciones. ¿ya? ¿Qué te recomiendo yo? Por ejemplo, acá dice Forex, que tú literalmente utilices otras plataformas para acceder al mercado de Forex, pero para las opciones binarias, que nuestro enfoque actualmente nos centremos acá en trading digital, cuenta demo. Si tienes si estás en cuenta demo, si todavía no, no estás utilizando, estás practicando o en tu cuenta real. Ya vamos a entrar aquí en cuenta demo, que es la parte en la que estamos. Pero nosotros también tenemos distintas opciones las cuales nosotros podemos ser parte o comercializar ya en el mercado. Por ejemplo, acá tenemos las opciones eh, binarias, tenemos a las divisas, ¿okay? tenemos distintos activos financieros, distintas cotizaciones. Por ejemplo, estábamos en el dólar australiano contra el franco suizo, tenemos al canadiense contra... El yen japonés, tenemos al euro contra la libra esterlina, ¿ok? Podemos elegir distintas opciones, por ejemplo aquí también nos da la opción de ponerlas en favoritos, ¿ok? Esto se va a un exceso más directo aquí, justamente a los favoritos, ¿ok? En la parte derecha nos va a indicar el porcentaje de ganancia, que es también el que aparece aquí en ambas opciones. Por ejemplo, 85%, 85% que justamente... El activo en el que estamos y nos indica el 85% de ganancia. O sea, si nosotros ganamos nuestra operación, esa es la ganancia que vamos a tener sobre nuestra inversión. Tenemos la alternativa las opciones de invertir en criptomonedas, en las monedas digitales, como el Litecoin, Ripple, Ethereum, contra Bitcoin o Ethereum solo. Tenemos la posibilidad de invertir en distintas eh, materias primas, por ejemplo, con el oro, eh, la plata, acciones también. Facebook, ya, eh, no no, no eh, McDonald's, Google y entre otras acciones, ¿ok? Solo normalmente nos centramos en las divisas, ya en un principio, para que tú puedas hacer tus primeras inversiones. Vas a tener la, la posibilidad de cambiar tu gráfica, por ejemplo, acá tenemos la opción para volver pum, al precio actual, ¿ok? Y como te comentaba acá, vas a poder cambiar la visibilidad de la gráfica, cambiar la apariencia. ¿okay? Por ejemplo, podemos poner velas ¿ya? y cambiar su temporalidad. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos M1, queremos decir, o, o queremos ver, en este caso el gráfico, en un minuto por vela. ¿Qué significa eso? Que cada vela, este movimiento, lo hizo en un minuto. ¿okay? En este caso, por ejemplo, si ponemos M5, indicamos que hay por ende, cinco velas de un minuto en una M5. ¿Okay? No es necesario que me entiendas cabalmente, solamente que entiendas un poquito dónde tienes las opciones. El entendimiento de esto lo vas a tener en tu academia, tu plataforma de IAM. Y por ejemplo, acá pusimos M5, y lo que estás viendo acá es básicamente el cambio o el movimiento que tuvo el precio en 5 minutos. Es ¿Okay? un movimiento mucho más lento, porque es una temporalidad un poquito más grande. Vamos a volver a un minuto. Ok. Y te voy a mostrar un poquito eh, también las funciones que tienes acá. Por ejemplo, vas a poder también analizar tu gráfico con líneas, ya, con líneas horizontales, líneas verticales, rayas, ok, rayos. Eh, herramientas como Fibonacci, entre otras. Ok. Para que tú puedas analizar un poco el gráfico y puedas hacer un análisis. Acá eh, nos salen los activos financieros abiertos, de los que seleccionamos hace un momento. Los puedes cerrar así. Y también puedes tener la opción de verlos de una manera distinta. Por ejemplo, si ponemos dos gráficos, podemos ver los dos gráficos que tenemos aquí eh, al principio. Yo te recomiendo ver eh, directamente un gráfico, ¿ok? Porque es mucho más cómodo. Si ya te manejas y si te es más cómodo, revisar ambos gráficos lo puedes hacer pero yo recomiendo verlo uno por uno porque te puedes concentrar muchísimo más ¿ok? ahora básicamente luego de ver las opciones que tenemos dentro de nuestro eh, broker recordar que acá tenemos las operativas nuestro historial nuestro dinero demo ¿Ya? Y también está la función de que nosotros podamos verificar nuestra cuenta. Podemos ir a perfil acá o directamente desde acá. Ya vamos a ir directamente acá y vamos a poder eh, verificarlo. Ok, es importante antes de que tú eh, puedas cargar a tu cuenta real. ¿ya? ¿Cómo lo puedes hacer? Es poner ejemplo, mi apellido. Y tienes que validarlo acá. Y ¡pum! exitoso. Ok. Una vez que ya valides tú. Eh, tus datos personales te va a dar la opción de verificar tu dirección eh, y también te va a mostrar distintas alternativas para que tú puedas verificar mucho más tu perfil y así tener mayor verificación dentro de tu, eh, de tu plataforma. ¿okay? Ahora, una vez que ya revisamos las herramientas de la plataforma, una vez que ya vimos cuál es el funcionamiento básico de nuestra plataforma de Pocket Option, nosotros nos vamos a ir directamente a la opción de financiar, ¿okay? de eh, cargar tu cuenta o de fondear tu cuenta. ¿okay? Vamos a ir a la opción de depósito. ¿ya? También tenemos varias alternativas acá que podemos hacer retiros. ya Si ya tienes ganancia, eh, ver el historial de retiros o de eh, depósitos. ¿okay? Y distintas opciones como tu código promocional, o hacer una recarga de tu cuenta demo. ¿ya? Ahora, vamos a hacer acá la opción de depósito. Vamos a presionar la opción de depósito y nos da distintas al alternativas. ¿okay? Si tienes tarjeta de crédito Visa, Mastercard o Maestro, puedes cargar directamente eh, tu cuenta sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a presionar y eh, acá nos da la opción de cargar nuestra cuenta como les mencionaba desde... Los 50 dólares, ¿ok? Acá también nos da eh, bonos, ya, pero sinceramente yo, eh, como recomendación, como sugerencia, ya todo está a tu libre albedrío, pero que puedas hacerlo directamente sin bono porque tienes distintas restricciones que te van a permitir a ti, eh, o más que te van a permitir, te van a restringir en cierta manera eh, al momento de hacer el retiro. Ok, entonces para que tenga sin ningún inconveniente, puedes retirar o puede tener sin bono. Ok, si tienes Visa, Mastercard o Maestro, puedes hacerlo directamente. O si no cuentas con tarjeta de crédito, tienes distintas funciones de pagos electrónico o directamente hacerlo con criptomonedas. Ya, si ya cuentas con criptomonedas, puedes cargarlo también directamente con tu wallet y ahí eh, hacer el pago. Ahora, si no cuentas con ninguna de estas dos opciones. Yo te recomiendo que uses la plataforma de Payer, ¿ok? ¿Ok? Que te va a permitir a ti también eh, cargar tu cuenta a partir de los 50 dólares. ¿Ok? Vamos a darle a continuar. Y vamos a hacer el proceso eh, de acompañamiento paso a paso. Aquí nos da distintas opciones. Por ejemplo, acá te hablaba de las criptomonedas y acá nos da la opción de ok vamos a poner usd ya dólar ya nos sale el monto a cargar vamos a confirmar nos va a redireccionar a la página y aquí exactamente eh, lo mismo nosotros tenemos que agregar nuestro correo electrónico para que nos podamos registrar vamos a poner nuestra contraseña ya de nuestro y el código de seguridad que nos está pidiendo en este. Perdón, perdón, perdón, perdón. Acá directamente es para ingresar a nuestra cuenta. Aquí tú tienes que crear tu cuenta eh, nueva. ¿okay? Está ingresando de inmediato a mi, a mi cuenta. Ya aquí tú vas a poder crear tu cuenta. Y vas a poder... Descifrar este captcha que está aquí, crear cuenta. Te va a llegar un código de confirmación a tu correo, el cual lo va a poder verificar que tu correo es válido y te va permitir tener acceso rápidamente a ella OK. Acá nos está dando una contraseña, Ya la cual podemos modificar. Ok. nos vamos a registrar con nuestra contraseña y vamos a poder tener nuestro nombre de cuenta, ok, vamos a darle siguiente cuál es nuestro nombre, lo ideal es que acá eh, si eres mayor de edad pongas tus datos sin ningún problema, si eres menor de edad lo ideal es que puedas e ingresar los datos todos todos todos todos de un mayor de edad que te pueda estar ayudando que te pueda estar supervisando porque porque te va a pedir muchos documentos para poder verificarla ya entonces si, si los datos difieren vas a tener problemas y va a tener inconveniente al poder eh, verificar tu cuenta tanto acá en payer como en pocket Option. ok no hay ningún inconveniente con que uses una cuenta de, de otra persona en este caso tú tu tú tu mayor de que te esté apoyando, ¿ok? Vamos a ingresar directamente acá a Payer, ¿ok? Y acá nos indica que lo primero que tenemos que hacer es eh, guardar nuestros datos de manera segura, ¿listo? Y acá tenemos distintas opciones que nos da eh, la plataforma de Payer, pero lo primero que nosotros debemos hacer es eh, irnos directamente acá para nosotros poder cargar nuestra cuenta ok, nos da distintas opciones vamos a escoger el método de pago por ejemplo puede ser Visa o puede ser eh, aquí no es necesario que sea tu tarjeta de crédito ok, te está indicando una comisión del 3.99% y eh, vamos a cargar por ejemplo los 50 dólares para poder registrar, poder cargar nuestra cuenta de Pocket Option. ¿Ok? Aquí nos indica cuánto es el monto, el cual nosotros, o oh, perdón, cuál es la divisa que nosotros vamos a cargar. ¿Ya? Vamos a agregar. Vamos a confirmar. Y aquí nos da la opción para que nosotros podamos cargar nuestra cuenta de Payer con nuestros datos, ¿ok? Tú, en conjunto de eso, ya le puedes dar pagar. Y ya una vez eh, cargada tu cuenta de Payer, podemos volver directamente aquí te va a direccionar directamente a la a, a Pocket Option, ¿ok? Pero como nosotros no la vamos a cargar ahora, te voy a mostrar que se va a ir directamente acá y te va a dar la opción de pago y te va a actualizar. Recomendación, en primer lugar, debes eh, verificar tu cuenta. Una vez verificada tu cuenta, recién, recién, recién, vas a poder eh, cargarla, ya por un método de seguridad. ¿Ok? Vamos a darle atrás. ¿Y dónde puedes hacer eso? Ya acá. Go. Go. Entonces vas a registrar tus datos personales, tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu eh, país, tu dirección y subir tus datos de eh, identidad, ¿ok? Por ambos lados, ya sea por la parte frontal o por la parte trasera, ¿ok? Y luego los vas a enviar. Aquí también tienes que enviar eh, una documentación en la cual aparezca tu nombre y eh, que sea una cuenta que registre tu dirección, también que aparezca tu nombre y tu dirección, para que así se pueda verificar sin, sin ningún problema. ¿Ok? ¿Cuál es el, el punto acá que tienen que coincidir? Ya recalco eso, tienen que coincidir con los datos de, de tu persona, con los datos que estás subiendo acá. Luego los envías, tiene un registro súper rápido, ok, esto no tarda más de 24 horas, ¿ya? Acá también puedes ver <coughs> tus datos de seguridad, ya cambiar tu, tu, tu clave, subir más, más datos. Pero ya con eso, eh, tú ya podrías tener tu cuenta literalmente cargada y poder comenzar a comercializar dentro del mercado de Forex. Espero que este video te haya servido muchísimo, espero que haya sido de muchísima utilidad. Si no entendiste algunos puntos, eh, acércate a la persona que te envió este video, eh, dile que te explique a más a detalle porque este es un video netamente introductorio, pero espero te haya servido y te haya sido de muchísima utilidad. Así que me despido, que estés súper súper bien y nos estamos viendo.